Conoce un producto nuevo y único de Ultima, una criptotarjeta de débito que te permite pagar con criptomonedas prácticamente en cualquier parte del mundo. La tarjeta es compatible con las principales criptomonedas. Ultima, Smart, Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, USDT, USDC, BAT. Hay cinco divisas disponibles en la cuenta, euro, dólar, libra, yuan chino y yen japonés. El límite de la cuenta de la tarjeta alcanza valores muy grandes, desde 200.000 hasta 5 millones de euros, mientras que la comisión por transacción es muy baja, entre el 1 y el 2%. Con nuestra cripto tarjeta de débito, puedes utilizar criptomonedas para pagar tus compras tanto en línea como físicamente, pagar en estaciones de gasolina, restaurantes, taxis, supermercados, así como ordenar productos en marketplaces online. La tarjeta Última Debit Card da un impulso fenomenal al desarrollo de todo el mercado de criptomonedas, porque beneficia a toda la comunidad de criptomonedas. Ya no tienes que preocuparte de cómo convertir la criptomoneda en fiat. Solo tienes que pedir la tarjeta y disfrutar de una auténtica revolución en el mercado. Decenas de miles de usuarios de última ya han recibido sus tarjetas y próximamente está prevista la emisión de más de un millón de tarjetas. Solicita tu tarjeta y obtén nuevas y fantásticas oportunidades para un trabajo global. Para pedir la tarjeta, sigue el enlace en la descripción.